Hola, buenos días. Eh, bueno, para los que no estuvieses ayer, ya comenté que yo me dedico principalmente al mantenimiento de grandes instalaciones de WordPress, BuddyPress, WordPress Multisite, etcétera. Y, bueno, también hace ya cuestión de un año y medio aproximadamente, puse en marcha OneWord, que es una startup y se podría decir que es a lo más estilo Akismet, pero en vez de para los comentarios es para los registros tanto en WordPress, WordPress MU, Multisite y BuddyPress. Eh, principalmente lo que hace, seguramente si eh, tenéis instalaciones de cualquiera de estos tipos y si tenéis el registro abierto, sufriréis lo que se llaman los sploggers, que simplemente son bots, a veces lo que se llaman granjas de chinos, que se empiezan a registrar en cantidad de sitios para intentar filtrar publicidad. Y esto es ya un gran problema en lo que son las instalaciones multisite, porque te crean cientos, miles de blogs te pueden llegar a crear simplemente para eh, hacer publicidad de sus productos. Y que además, muchas veces, estos productos pueden ser farmacéuticos, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que puntualizar o remarcar que con... Google, en estos momentos, con lo que es el Penguin, eh, os jugáis que os desindexen directamente, porque todas estas páginas cuelgan directamente de vuestro dominio. Y Google puede detectar que estáis eh, haciendo publicidad, aunque no seáis vosotros, pero estáis haciendo publicidad de productos prohibidos y os borra directamente todo lo que es el, el buscador. Entonces... Eh, ¿Por qué OneWard? Porque, como comentaba, yo me mantengo... Eh, realizo la eh, cantidad de mantenimientos de todas estas instalaciones y me robaba mucho tiempo, porque mis clientes continuamente me estaban pidiendo, oye, por favor, solucioname esto, porque es que es horroroso, todo el día publicidad, mis, eh, mis otros usuarios están quejando todo el día, eh, no puedo más. Entonces, todo el día estaba buscando nuevas... Eh, nuevas soluciones, intentando encontrar soluciones para, para arreglarlo. Ya fueran captchas, ya fueran recaptchas, ya fueran modificaciones en el HTTP Access de todo, nada funcionaba, todo al final petaba directamente. O sea, se os saltaban y no había ningún tipo de problema. Además, eh, cuando el page rank de tu página aumenta, tienden a empezar a registrarse mucho más. Además, tu página acaba en los listados de los bloggers que hay cantidad y multitud de foros en Internet que se dedican a publicar direcciones de sitios como Multisite. Simplemente ellos lo cogen, lo copian, lo meten en sus softwares, que hay alrededor, son cuatro los principales, tampoco los voy a decir para no empezar a hacer publicidad de ellos, y, bueno, pues bombardean directamente y, ...y no hay forma de pararlos realmente, o sea, eh, puedes tener uno, al cabo de dos días se vuelve a registrar el mismo... ...cinco días, tres, yo he llegado a ver instalaciones que al día más de 3.000, 4.000 y 5.000 mil registrados... ...y con OneGuard, bueno, ya lo comento simplemente, eh, estoy protegiendo instalaciones que tienen casi oye, alrededor de 30.000 registros diarios de los cuales 29.500 son Explogers. Entonces, como decía, los Explogers me robaban cantidad de tiempo y necesitaba pues, conseguir algún tipo de solución. Entonces decidí, que, ya que no encontraba nada, buscar algún tipo de solución a medida para mí, para poder gestionar mejor todas las comunidades que, que estaba manejando. Entonces, lo primero que hice pues, fue intentarlo hacer de una forma manual, pero estaba hablando a nivel local, o sea, con todas mis instalaciones. Todos los bloques que iba detectando los copiaba y entonces eh, hacía, iba haciendo fusiones y utilizando la propiedad de WordPress Multisite de poder bloquear dominios y bloquear emails, pues los iba pasando de uno a otro y bueno, así más o menos pues, me iba salvando un poco. No mucho pero juntando con las otras propiedades de captchas, que si sí, no sé cuántos pues bueno, pues iba tirando. Entonces, lo que pasa es que esto fue creciendo y se empezó a hacer un poco pesado, realmente me quitaba tiempo y, y, y no había forma. Entonces, bueno, pues tendí entonces a lo que fue hacer exportaciones a CSV y empecé un poco de forma manual a sacarlo lo fusionaba, lo exportaba, lo, de, perdón, lo importaba otra vez y, bueno, al final, pues me iba facilitando un poco la vida. Entonces, igualmente, lo tenía complicado. Entonces, mediante scripts que iba instalando, pues lo empecé a hacer automático con todas las instalaciones que yo controlaba. Los scripts por la noche o cada, bueno, primero fue una vez al día, después cada 12 horas, cogían todos los que estaban marcados como spam los fusionaba de forma automática y los metía en todas las instalaciones. Pero como digo, era un cron facilito, pero no tenía una funcionalidad muy, muy viable en el sentido que, quieras o no, pues eh, no tiene horario los sploggers. Entonces, esas 12 horas significaba pues mucho splogger colado por ahí y que iba haciendo daño. Entonces, necesitaba algo, algo mejor para intentar controlar toda esta situación. Entonces, el siguiente paso lógico era el bloqueo en tiempo real. Es decir, si yo marcaba un explogger en un sitio que automáticamente estuviese bloqueado en todos los demás. La solución, una base de datos centralizada. Así que eh, empecé... ...a gestar de alguna forma ya OneWorld. Tenía muchas, oye, tengo, vaya, muchas instalaciones... ...pero, quieras o no, eh, el poder de esta base de datos... ...estaba o radicaba en que miles de personas... ...lo estuviesen utilizando al mismo tiempo. Lógicamente yo no tengo miles de instalaciones controlándolas... ...por lo tanto no tenía esa capacidad. Entonces, en noviembre del 2011... ...me propuse sacar lo que era OneWorld y empecé a crear todo lo que era el roadmap. Y cuatro meses más tarde, el 1 de marzo del 2011, saqué la primera versión de OneWard. La primera versión de OneWard era bastante sencillita, amigable, pero le faltaban muchas, eh, muchas funcionalidades que he ido añadiendo con el tiempo. Entonces, lo primero que hice para facilitar el trabajo a todo el mundo fue crear un wizard un wizard que tú entras e instalas instalas OneWord, pasas el wizard y te revisa absolutamente todos los usuarios que tiene. Los vuelca sobre la base de OneWord y eh, te limpia, literalmente te limpia la base de datos de todo el blogger que tengas. Y bloquea todos los blogs automáticamente y los marca como spam. Entonces, eh, también añadí, porque había mucha gente, porque esto era más para lo que era WordPress simple, añadí la funcionalidad para la gente que da, dejaba que la gente se registrara para escribir y crear entradas, pues que directamente desde el gestor de entradas pudiesen marcar, por ejemplo, eh, by Viagra. Pues desde allí cogían, marcaban esa entrada y automáticamente ese usuario, el que lo había escrito, quedaba marcado como Splogger, se eliminaba... ...y se eliminaban todas las entradas que pudiera haber hecho. Después, la siguiente versión, ya lo que añadí... ...fue el marcado como no-splogger. ¿Por qué? Porque muy fácilmente una persona podía marcar... a ...una persona como splogger, haberse equivocado y ¿qué hacía? Tenía que contactar conmigo para que yo lo eliminara. No era una, una, una, una forma sencilla. Entonces ya añadí lo que era el marcado como no-splogger. Añadí estadísticas para que la gente viese un poquito... ...cómo iba la cosa... Y eh, esto lo tengo ahí, no es en ningún caso mi intencionalidad, pero bueno, como era una tontería lo añadí y era que, bueno, controla un poco los comentarios, pero solo y exclusivamente en bodypress. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy especializado sobre todo mucho en bodypress también y digo, bueno, lo pongo ahí y punto. Pero no en ningún caso esa funcionalidad final de, de OneWord. En la siguiente versión di la opción ya. Eh, del mercado de, de listados donde se encuentran todo lo que son eh, eh, junk emails, es decir, los emails que tú creas y que a lo mejor duran solamente tres horas. Esto utilizan mucho lo que son los sploggers. Puedes bloquear por países. Hablo de dominios, es decir, pues, tú puedes bloquear todos los dominios de China, de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. ...y muchas otras funcionalidades... ...bueno, muchas otras eh, listados diferentes... ...que tienen en estos momentos. En la versión 1.4... Eh, ...añadí a OneWard... ...la administración de usuarios... ...que es parecida, pero es diferente... ...a la administración de WordPress. En, este, en esta administración lo que tiene en sí... ...es un listado, igual que WordPress... ...donde salen absolutamente todos... Sale un listado aparte, que es eh, los usuarios eh, verificados, es decir, que OneWare no ha detectado que lo sean. Y después un listado con todos los que ha detectado como sploggers. De esta forma también, en esta última, hay un botón que simplemente apretándolo, elimina absolutamente todos los sploggers y todo lo que tengan y esto facilita enormemente la administración porque cuando se hacía mediante el, el de usuarios de Wordpress eliminar los explorers era una auténtica pesadilla vaya entonces eh, en la versión 1.5 lo que he añadido es un cron ¿Vale? esto lo que hace es que puedes programar ya OneWord, una vez al día puede registrar eh, bueno, tú lo marcas último, el último día los últimos cinco días de registros el último mes y te los registra, ¿por qué? porque puede ser, lógicamente la detección no es, se registra un exploker por primera vez en un sitio, yo ya sé que lo es lo sé por el algoritmo que tengo en OneWard al, al cabo de X tiempo entonces, eh, puede ser que un exploker se registre, después lo bloquee pero en esa eh, instalación está registrado mediante el cron lo que consigo es volver a revisarlos, los últimos que se han registrado lo que marca el administrador, y automáticamente elimino el, el explorer. Y ahora vendrá la próxima versión. La próxima versión es una necesidad, digamos, que es eh, la moderación de registros, porque hasta ahora no lo tenía. Si yo detectaba que un, una persona era un explorer, automáticamente no se podía registrar en ningún sitio entonces eh, ahora añado para los que lo quieran la moderación, es decir, podrán activarlo podrán moderar absolutamente todos los registros, toda la gente que se registre pues lo mirarán, lógicamente les saldrá los que nosotros creemos que son sploggers o los que han sido detectados como sploggers, o podrá solamente moderar los que nosotros detectemos que son sploggers. de forma que hay mucha gente que no tenía seguridad de usar OneWare por este motivo, porque se los bloqueamos directamente y no sabían quién se registraba y en estos momentos lo podrán hacer tranquilamente. Futuras versiones. Tampoco ahora os voy a contar todo lo que está previsto. El roadmap es muy largo, pero básicamente ahora vamos a empezar a implementar cosas exclusivas para lo que es el multisite, que principalmente, que será lo siguiente, será... Al igual que tenemos una administración especial para usuarios, sacaremos una administración especial para los blogs, de forma que también facilitará mucho el trabajo. Añadiremos el bloqueo por rangos, bloqueos por IPs, de forma que una persona puede decir, no quiero que se me registre en ningún sitio personas que sean rusas, que sean, no sé, de China, o lo contrario, yo solo quiero que se registre gente de España ninguna otra persona del mundo se podrá registrar en vuestro sitio. Y, finalmente, pero esto ya se sacará al final de todo, será una aplicación móvil. De forma que, en cualquier momento, y además haciendo con push, vosotros sabréis lo que está pasando en vuestra, en vuestra instalación de WordPress, sea del tipo que sea, y podéis administrar los usuarios directamente, eliminarlos, marcarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de números, oneguard en el primer año bloqueó 770.000 bloggers. Del año hacia aquí, que más o menos son siete meses, ha bloqueado 2.370.000 más. Y en realidad, desde que he hecho esto, han subido unos cuantos miles más. En oneguard en estos momentos está bloqueando más de 5.000 servidores... ...más de 100 ISPs... ...porque, bueno, algunas personas ya se lo enseñé... ...hay ISPs que solo se dedican... ...al tema del splogger... ...y del spam... ...mejor no digo nombres... ...pero, ¿por qué? ...porque han encontrado un nicho... ...simplemente han encontrado un nicho... Eh, ...si tú te vas... ...a cualquiera, no voy a decir tampoco nombres... ...vas a cualquier... ...servidor de hosting servicio de hosting y tú montas allí un script o un robot, en dos días te van a bloquear la página porque lo detectarán. Esta gente eh, principalmente, están en, principalmente están en Rusia, China y en Holanda, curiosamente, eh, pues tiene servidores y hablo de miles y miles de servidores con sus IPs que solo y exclusivamente se dedican a esto y tenemos bloqueados, como digo, a más de 100. Tenemos más de un millón de mails, pero cuidado, cuando digo un millón de mails, no hablo de, de mails solo, sino ahí dentro también hay cantidad de, de dominios de mails, quiero decir. Por ejemplo, imaginemos viagra.com, ponga lo que ponga el email delante de Viagra, no se va a poder registrar en ningún sitio. Y en estos momentos se está controlando más de 15 millones de IPs. OneGuard eh, en estos momentos tiene más de 8.000 usuarios y protege a más de 11.000 instalaciones en, en el mundo entero. Principalmente las instalaciones son de Estados Unidos. En España realmente es penoso. <risa> Me da un poco de pena porque yo soy todo de aquí. Pues, curiosamente, muy poca gente lo utiliza aquí. Y todos prácticamente están en Estados Unidos. Bueno, también hay en Alemania y en Noruega. Pero principalmente es, es Estados Unidos. Y al igual realmente que aquí Ward, el secreto de OneWord está en la utilización masiva cuanto más gente lo utiliza más gente ay perdón, más, más efectivo es eh, bueno, estos son algunos sitios que utilizan OneWard por poner algunos y bueno como curiosidad albertocontador.org y Golfos para, eh, golf para todos lo utilizan, lo digo porque son dos sitios que se han presentado aquí ...o que hoy uno de ellos se presentará aquí... ...el segundo, vaya... ...el Alberto Contador se presentó ayer... ...¿qué significa Wang Ward?... ...¿por qué el nombre de Wang Ward?... ...Wang Ward es esto... ...¿de acuerdo?... ...Wang Ward es el protector Wang... ...bueno, me basé un poco en la filosofía china... ...era uno de los, de los siete protectores... ...y protegía el reino de los cielos... ...y cualquier persona que intentaba entrar... ...pues directamente le cortaba la cabeza me pareció gracioso y bueno, pues se lo puse, ¿no? Pero al cabo de, de ocho meses de estar utilizando OneWord descubrí algo de, de los países de habla inglesa. Me hizo gracia, la verdad es que me hizo gracia. ¿Y qué es OneWord? Esto. que bueno, es coquinera, no deja de proteger también, ¿no? <risa> y bueno, simplemente comentar que muchos estáis expresando en los captchas, pues que sepáis, por si no sabíais, que los captchas, si utilizáis captchas, igualmente os van a entrar. ¿Vais a parar? Sí, pero os vais a parar como máximo en un 60%, un 50%, y normalmente os vais a limitar prácticamente a un 45% de los casos. ¿Por qué? porque existen unos servicios que se llaman captchas... Eh, perdón, eh, sí, captcha crackers y recaptcha crackers. Si ahora, por curiosidad, ponéis en Google, por ejemplo, captcha cracker, os van a salir alrededor de 67 millones de páginas. ¿De acuerdo? El funcionamiento es muy sencillo. El bot accede a la página, ve el captcha, hace una fotografía, lo envía a un servidor, lo compara en una base de datos y devuelve el resultado. En el caso hipotético que no esté, ese captcha se lo envía un chino y ese chino lo entra es, es muy curioso pero el mundo este funciona así y la efectividad de OneGuard en estos momentos está alrededor, dependiendo un poco del sitio ¿eh? pero está alrededor del en primera instancia está alrededor de un 97% y en segunda instancia, en un 99. ¿Por qué digo esto? En primera y segunda. En primera es cuando el primer bloqueo que hacemos y la segunda es cuando lo limpiamos con el cron. Siempre hay algunos que hasta que no nos lo, hasta que no nos lo envían, pues lógicamente nos es imposible. Pero cuidado, el algoritmo de OneWard no se basa solo en. ha evolucionado muchísimo, no se basa solamente en, en, en lo que son los emails. Es decir, hay detrás un, un algoritmo muy complejo y que está evolucionando mucho. Y bueno, realmente mmm, me siento, no sé, me siento contento, ¿no? Entre otras cosas porque últimamente estoy entrando en muchos foros rusos, porque lógicamente navego mucho por foros de lo que son el tema de explovers, hablo de ellos, es decir, de cómo, qué pasa, cómo librarme de esto y tal y cual. Y, bueno, me dicen palabras muy bonitas todos ellos. Y nada más. Muchas gracias a todos.